Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, como siempre aquí te decimos cómo, cuándo, a qué hora y por dónde ver en vivo el partido Pachuca contra Santos, correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2020 de la Liga MX. Y es que por segunda semana consecutiva, Pachuca recibirá en casa su partido de la jornada, aunque esta vez llegan con la consigna de ganar para evitar despegarse de la zona de Liguilla, todavía queda el sabor amargo de la manera en que dejaron ir los tres puntos frente a Querétaro. Sin embargo, en la Bella Irosa ha cambiado el chip y ya piensan en Santos, equipo que parece a haber entrado en una inercia positiva de resultados, toda vez que han conseguido tres victorias al hilo en sus más recientes presentaciones, además que en total tienen cinco sin conocer la derrota, los tuzos no han perdido hasta ahora en su casa y aunque su balance no es el que desearían, han conseguido sumar valiosas unidades en su terreno de juego, por lo que tratarán que el Hidalgo sea un factor a su favor a la hora de medirse con los laguneros, en las áreas dos auténticos matones tendrán un interesante mano a mano que promete goles y redes perforadas, por los de casa Franco Jara quiere mantenerse inspirado, el argentino tiene tres partidos seguidos con un gol en su cuenta personal y es la principal amenaza de los guerreros. Del otro lado, Julio César Furch es un delantero con un importante instinto goleador, ya sea por aire como poste o referente de área, el emperador sabe hacerse sentir y así pretenderá hacerlo en el huracán. De ganarlos de Comarca Lagunera podrían meterse entre los primeros cuatro de la clasificación general, por lo que cobra más relevancia todavía este cotejo para su casa. Y bueno, el partido se llevará a cabo este sábado 7 de marzo en punto de las 7 de la noche en el Estadio Hidalgo y los canales por donde podrás seguir en vivo la transmisión son Marca Claro, Fox Sport 2 y Claro Export.